3 de la tarde, 28 minutos, ¿Puedo morir mañana? Ahí lo están viendo, es el más reciente libro de John Hader Buitrago Valencia, un escritor muy joven, colombiano, que está con nosotros aquí en las tardes del sol. John Hader, buena energía para ti, bienvenido. ¿Cómo vas? Buena energía, Mauro, y buena energía para todos los televidentes. Qué gusto estar con todos ustedes, acompañándolos en esta tarde. Y Hombre. siempre positivos, ¿no? Ante siempre positivos, lo... eso, eso me gusta, eso me gusta, pero a ver, va, va mi pregunta, va mi pregunta. A ver. Este libro de positivismo se llama Puedo morir mañana, ¿no crees que es un título muy negativo, pues, para un libro de positivismo? Pues fíjate que el, en el momento que mi equipo de desarrollo de diseño de la portada, la, la directora me dijo, ¿cómo se va a llamar el libro? Le digo yo se va a llamar Puedo Morir Mañana. Fue exactamente la misma reacción. No podemos poner ese nombre porque llama mucho la atención, es muy este, no sé qué, es muy fuerte para las personas, va a causar conmoción. Yo le dije, déjalo así, con mayor razón que se llame Puedo Morir Mañana. Y todo depende de la persona que lo esté diciendo. Uh -huh. Hay personas que lo pueden decir con miedo de que, ay, me, me puedo morir mañana. Hay otras personas que lo pueden hacer en tema de preguntas. ¿Será que puedo morir mañana? En mi caso... En mi perspectiva, yo digo en el sentido de que puedo morir mañana con total tranquilidad. Si me muero mañana, realmente moriría feliz y dichoso porque disfruté cada momento, disfruté cada experiencia, compartir con todos ustedes con... Y, bueno, y dejar este legado de una u otra forma. Porque esto queda en el mundo, está el libro en 157 países y ya se hizo un bestseller. Ya precisamente el sábado salió mi segundo libro que se llama Mi vida está llena. Aprendiendo a vivir Y este es Puedo morir mañana, las bases del éxito Y todo depende de la persona Que lo esté leyendo Todo depende de la persona que lo esté eh, Conociendo Todo depende del cristal con que se mire entonces Es un espejo Sí, no, mi sí, sí, John Hader, porque la gente dice Puedo morir mañana, entonces vamos a disfrutarnos El aquí y el ahora Que es yo creo que el, el mensaje fundamental Que hay en este libro ¿no? Estamos en el eterno e infinito presente Ajá. No existe nada más y una de las herramientas fundamentales es la gratitud. Por ejemplo, mira lo que dice. He escuchado decir a muchas personas lo siguiente: siempre lo negativo pesa más que lo positivo. Haces 99 cosas bien, pero una mal, y es suficiente para dañar todo. Sí, sí, sí, totalmente. Así sucesivamente. Total. Sin embargo, eso tiene que empezar a cambiar a partir de ahora. Y la herramienta que nos permitirá comprender y transformar eso es la gratitud, las cosas bonitas son experiencias y las no tan bonitas aprendizajes, les voy a contar una historia, cuando me gradué como productor de medios audiovisuales a mis 16 años, hice contactos en el canal de televisión más importante de Brasil y bueno ahí continúa el libro, y ahí continúa la historia, porque en Brasil tuve un accidente, tuve un accidente en moto, yo iba a entrar a un canal de televisión allá, y finalmente terminé regresándome a Colombia, pero todo es perfecto, porque todo llega en el momento indicado, las cosas no llegan cuando uno quiere, sino cuando entrar, se está preparado. Pero entonces iba a te en la moto, te accidentaste en la moto, Ajá. y no pudiste entrar, y entonces decidiste volver a Colombia, ¿por qué? Decidí volver a Colombia porque tenía que recuperarme, eh, aparte, pues eh, en Brasil estaba con mi cuñada y mi, y mi hermano, y bueno, la decisión fue finalmente empezar desde cero, llego a Colombia y todo salió perfecto igualmente, porque ahí nació un programa de, de televisión que es dejando huella con John hard donde visitaba restaurantes, hoteles, sitios turísticos cada ocho días y fue perfecto y todo se fue dando luego con mi, mi, mi grupo empresarial, finalmente eh, me fui a Baja California, tenía unas conferencias, me quedé viendo en Baja California, en México Regresé y en Cartagena escribí Puedo Morir Mañana. Entonces, ¿En Cartagena lo escribiste? En Cartagena. ¿Y, por, ¿Y cuándo te convertiste en escritor entonces? Realmente eso es una pasión que desde niño, ¿sí? Eh, ponle tú que yo la primera vez que empecé a escribir un intento de un libro fue a eso de los 10 años, 11 años Al aproximadamente. Diez años, imagínate, a los 10 años comenzó a escribir. ¿Cuántos has escrito ya? Ya es... Tenemos el segundo. Este es el primero que salió, uh -huh. que se hizo un bestseller, como les digo, y Puedo morir mañana las bases del éxito, que ahora se convierte en una serie. Y el sábado, que acaba de pasar, lanzamos el segundo libro, que se llama Mi vida está llena, Aprendiendo a vivir, que igualmente ya está en 157 países. Este libro está en inglés también, está ya traducido al inglés, y Mi vida está llena también, ya está traducido, traducido al inglés. Bueno, fíjate, entonces... Nada es casualidad. Dame un número, una página, un número. El 7, el 7. El 7, el 7, el 7, el 7. El 7, el 7 tiene un significado, ¿no? <risa> bueno, el 7. Mira este. A ver, ay, se perdió, se perdió. Aquí, Aquí lo tengo, ¿eh? Bueno, prólogo. Empecé <risa> el prólogo. Bueno, vamos, vamos con ese. el prólogo. Está. Ahorita ponemos a los televidentes a que nos den un numerito, porque fíjate que la gente dice que es mágico. ¿Sabes por qué? Este libro, tal como lo van a leer todos los televidentes, así en el orden en el que está, fue en el orden en el que lo escribí. Cuando yo lo escribo, yo ni siquiera sabía de qué era, de qué iba a hablar, de qué iba a tratar el libro. Y yo solamente lo único que hacía era escribir, escribir. Pasaban días que paraba, luego retomaba, sin mirar atrás, como lo que hay que hacer en la vida todo el tiempo. Continuar el camino sin mirar atrás, Sin mirar atrás. Avanzar. Lo pasado, pasado. Así Johader, es. Vamos a regalarle un libro al televidente, ¿vale? Bueno, Listo, que ya, televidente <ríe> 518 40 98. John Hader, entonces, nada es casualidad, todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un sentido. Así es, nada es casualidad, porque cada ser humano está creando su propia realidad todo el tiempo, a partir de sus pensamientos, a partir de las acciones, a partir de las palabras. No sé si, bueno, eso nosotros en tema de televisión se tiene muy presente de que cada palabra que sigue va marcando de una u otra forma lo que vamos a hablar, ¿sí? Lo mismo sucede en la vida. Cada palabra que dices marca tu realidad. Si yo digo en ese momento, ay, estoy muy enfermo, ¿no? Y le preguntas a una persona, ¿cómo te sientes? No, mal, ya a punto de morirme, el dolor. Pues así va a ser tu vida, Así tal cual y tal te va a... cual así va a suceder. Ya tenemos a Mónica en línea. A, ver. a ver, vamos Mónica. con Mónica es 3 de la tarde, 35 minutos. La confianza crea nuestra realidad. Es algo que es fundamental tener en cuenta. Mónica Iguita, bienvenida. ¿Cómo estás, Moni? bien, muchas gracias. Adelante, Moni, bienvenida. ¿Estás viendo Tardes del Sol? ¿Te llama la atención el libro Puedo morir mañana? Sí estoy mirando en un momento el programa. ¿Te lo quieres leer? ¿Lo quieres leer? Sí, señor. Claro bueno, que sí. Moni, ¿de dónde eres? Popayán. ¡Popayán! Ah, ¡Qué Popayán. chévere! La Ciudad Blanca. ¡Qué bien! ¿Y cuántos sí, libros claro. has leído? Popayán. ¿Cuántos libros has leído? Mónica, ¿estás no, ahí? Pues la verdad no he sido juiciosa para la lectura de los libros. Bueno, Las personas que bien. no les gusta leer dicen que cuando leen Puedo Morir mañana quedan enganchados y se vuelven su libro favorito. Porque es así tal cual como yo te estoy hablando en ese momento, Mónica. Así, hablando tú y yo cara a cara, es un espejo. Dame un número después, ya Muy tenemos el 7, después del número 30. Por ejemplo. Ah, después del número 30, puede ser sí, el ajá, 42. un número altico. Dale el número. 42. Solamente tenemos tiempo para el 42. Dice bueno, aquí. 42. Todo pasa por algo, Mónica. Y lo que no pasa es porque no debía pasar y punto. Eso es concluyente. O dime. Eso es concluyente. ¿Cuántas veces has vivido situaciones de las cuales creíste que no ibas a salir o superar? Y aquí estás hoy, viendo hacia atrás y diciendo, wow, superé eso. Uh -huh. Puedo morir mañana. Bueno, muy bien. Felicitaciones, John Hader, muy trago En este libro, Puedo morir mañana, que lo recomendamos a nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos en tarde del Sol. Que ingresen ahora mismo, todos, sí. por favor, ingresen ya mismo a Puedo morir mañana.com Puedo morir mañana .com. Ahí lo pueden añadir al carrito, lo hacen la compra con cualquier medio de pago y yo personalmente se los voy a autografiar con su nombre. Les voy a dar una dedicatoria personalizada a cada uno Muy y bien. será enviado a su casa. Gracias, John Hay de 3.38 minutos a Mónica, que se ganó el libro. Puede reclamarlo aquí en producción Primer Piso, Tardes del Sol. Con mucho gusto eh, le entregamos su ejemplar. Bueno, ya a las 3.38, se nos va rapidito el tiempo. Es el momento de ir con Ángela Cuevas en esta sección, Con Ojos de Mujer. Nuestro invitado